Todo lo que he visto en las batallas de la frontera. El piloto es el depredador de la cima. Rápido y ágil. Elegante, pero devastador. Perceptivo. Hábil. E incansable. Un piloto mira el mundo de otro modo. los muros se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos pelean diferente. Experimentados en maniobras de engaño, incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor. Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el lazo entre piloto y titán. Cuando se enlaza un titán, un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora, o un igual. La frontera ha sido el único hogar que he conocido. Durante años, la IMC ha destruido nuestras tierras, tomado nuestros recursos a la fuerza, contaminado y destruido nuestros planetas, y nos ha matado por intentar resistir. A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá, nos queda un largo camino para derrotar a la IMC. Ahora, sirvo de fusilero en la milicia, luchando por liberar la frontera. Me queda un largo camino para convertirme en piloto. Pero cuando llegue ese día, espero estar a la altura. Atención a todo el personal. La operación Aquí vamos, fusilero Cooper. ¿Ay, qué demonios? La nave repetiría el ciclo de potencia de la cápsula desde la última vez. Hay que recalibrar. Unidades salvavidas 2.1. Todas las unidades salvavidas Mark 8 en verde. Tercera de de la milicia. Me parece que está bien, Cooper. Bien, ya acabamos. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Ajustando el enlace neuronal. No es igual que un enlace de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades, necesitamos el estado mental apropiado. Ah, mucho mejor. Técnicamente no debería entrenarte, pero veo potencial en ti. Además, estamos en guerra. ¿Quién tiene tiempo para clases, eh? Ahí vas, adelante. Apurémonos, activando asistencia de kit de salto. Los kits de salto funcionan según el principio de estabilidad relajada. Cuando el kit de salto calibra tu estilo de movimiento, la movilidad mejorada se vuelve natural. Es hermoso. ¿no? Está inspirada en mi planeta natal, Harmony. Aquí crecí. Por esto luchamos, Cooper. Un mundo que no es metal y humo. La libertad de vivir en paz y prosperidad. Bien, ya te mueves. Aquí abajo, agáchate. Salto doble sencillo. Sigue al fantasma. Desde la batalla de Demeter recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera. La milicia está mejor organizada. Cada vez son más los que se unen a diario para combatir a IMC, gente como tú. Antes todo era huir y esconderse. Ahora, les damos caza. En el combate, nada sucede como lo esperas. Debes estar preparado para usar cualquier arma que encuentres en el campo. Estas son solo algunas de las armas con las que me he topado por aquí. Es hora de probar la puntería. Practica más si quieres y luego ve al circuito. Bien, hoy tengo nuevo circuito para ti. El tiempo a superar es de dos minutos. Debes hacer lo mejor para continuar. Sigue al fantasma o busca tu propia ruta. el equilibrio en el combate. La velocidad es esencial, pero también acertar al objetivo. En el circuito practicamos esto hasta que se convierte en algo natural. la carrera. Ves los resultados en la pared. Lograste el mejor tiempo. Cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, así que repite esto algunas veces con distintas armas. En el tablero de resultados hay más consejos para mejorar. Ahora que calentaste, si quieres un auténtico desafío, puedes correr contra pilotos fantasma. Aunque les hago una advertencia, los pilotos que grabaron estos fantasmas son los mejores de la ER. Si puedes derribarlos, estarás cerca de convertirte en todo un piloto. Prueba el circuito las veces que desees. Cuando acabes, tengo algo especial para mostrarte. ¿Acabaste con el circuito? Quiero ver qué es lo siguiente. Bien, esto te va a gustar. Es hora de que conozcas la otra parte de ser piloto, el titán. Vámonos, llama uno. ¿Los pilotos no son los únicos que pueden hacerlo? Solo es una simulación, fusilero. Esto no va en serio. Pero antes, necesitamos más espacio. Ese es mi compañero, BT. Es de clase vanguardia. Tecnología casera de la milicia. El chasis del primer titán lo diseñamos nosotros. No tuvimos que robarlo de IMC. Adelante, fusilero. Llama a tu primer titán. Mira al cielo. Ahí está. Bien, Fusilero. Parece que se armó un buen lío. Te voy a sacar. Apagando los sistemas de potencial. Cooper, prepárate. Calma Cole. Acaba de salir de la RV. Dale un minuto para la descompresión. Va a estar preparado. Confía en mí. ¡Sí, señor! Todo el personal a los puestos de combate. Eso no. Atentos. Nos están matando. O eso intentan. Buena sesión. Ya vas a hacerte con ello. Fusilero, vamos a hacer de ti un piloto. Pero hoy no. No hay tiempo. ¡Lastimosa! ¡Anderson! Mal nacido? ¡Nos vemos abajo! Hoy vamos a ver un nuevo planeta. Tal vez muramos ahí. ¡Nos vemos abajo, fusilero! Buena suerte. ¡Sal de esa cápsula, Cooper! Nos reuniremos en el transbordador!